Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Descarguen, extraigan e instalen. En la descarga hay una versión portable, esta es la mía. Doble clic en este ejecutable. Doble busquen letters y doble clic sobre el resultado. Marquen ID drive letters para ocultar las letras de la unidades si y pulsen el botón de la izquierda para cerrar sesión si quieren ver los cambios ya este para reiniciar cuando os parezca a ustedes. Comenten. Gracias.